Hola chicas, hoy vengo otra vez con Panalisa Que tengo otro troquel Y también lo voy a hacer para Halloween Entonces, las piezas del troquel se pueden hacer un cascade, vale, Utilizando esto para el casquete Y se puede hacer un frappe Que ¿sí? aquí está este o oh, se le quite esta, también se puede hacer un vasito de café. Y para esto aquí están los ojitos, la boca y lo demás, ojito, boca y colorete. Y también trae para hacerle un corazoncito de adorno al casqué. Eh, está por aquí también. Este, que ya está troquelado. Está aquí, ¿vale? Está troquelado. ¿no? el vasito de café, he cogido en este caso un cartón de algo de aquí de, que compré y he troquelado en este papel de la colección, se llama chocolate, este otro papel, esto es una etiqueta para ponérsela al vaso si se quiere. Ahí. También con, los, con en cartón y con los papeles de chocolate y aquí que he troquelado esto, que es la tapadera del vaso para hacer las shaker. esta sería la base, y este el papel, eh, igual, de chocolate. Y el corazoncito que lo he troquelado en goma eva roja, ¿vale? Y entonces lo primero que voy a hacer, el vasito, y para eso, es que estoy buscando, no, os digo yo, estoy buscando que he troquelado en, en esto, He troquelado la tapadera del vaso para meterla aquí y ahora oh, pues no la veo. Es que no la aquí Entonces, lo primero que voy a hacer es pegar la, el cartón de la base con el cartón de papel. Lo mismo se ha solo y ya me voy, a, ¿vale? Lo voy a pegar. Como siempre hacemos. y ahora con el blog esto no es un, un blog normal ¿eh? es este vale que es más líquido que el blog que no, es, no hace hilos también pero no es como el blog y no se seca solo como el blog que la que haya dejado de hacer extra este verano vale y no haya usado el blog cuando lo vaya a coger el alcohol se ha evaporado y ya veréis ¿eh? que tiene malas sombras bueno, y este, pues me lo aconsejó Carmen de Scrum Motril. Y la verdad es que súper pegamento universal, súper toque. Pegado al primer toque transparente y secado rápido. Es este. ¿Veis? Lo dejo así para que lo veáis. Okay. Ahora este, ya le he pegado el, el acetato y ahora iríamos a montar lo que es el vaso. Lo que pasa que, que, que esto... Pues todavía no se ha secado Este sería tal cual el vaso de café. Ahora, esto, esto iría pegado aquí encima, que lo vamos a pegar ahora. Voy a echarle pegamento a esto. Da igual, también, por ejemplo, vamos a echarle pegamento. Esto, esto iría aquí pegado, sobre este. Y este iría pegado aquí encima porque no tiene ninguna pieza más. Y como no hay ninguna pieza más, es el que tiene que ir ahí encima. Estas son las piezas que trae. Bueno, trae una, esta piececita que se, le, que se le pone aquí en medio y, y se vacía. ¿Vale? Para echarle aquí la cheque. Ahora voy a pegar porque si lo pongo aquí abajo me parece que queda enano. Entonces oh, lo voy a pegar ahí. Que es lo más para arriba que se puede pegar. Casi al ras. Pero eso voy a poner en un cordoncillo de pegamento. Ahí. y este iría pegado ¿ves? este sería el vasito de bueno del, del café o de lo que queráis ahora mira cómo está por detrás pegado ya lo hemos pegado ahí y ahora tendríamos que echarle aquí el, el confeti y pegarlo y esta es pues un, un de estos que bueno se le puede pegar donde queráis con unas letras que pongan café o té o lo que veáis ¿Veis? Y ahora le echaríamos por aquí lo que es el confeti, que sería muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito de Halloween, porque yo lo, lo estoy haciendo de Halloween, ¿vale? Y... ¿Vale? Así y aquí en el en el cinturón ese que le he puesto pues le podemos pegar cualquier pegatina así quedaría el vasito. Y ahora con este mismo troquel, vale, mira, he troquelado esto, que es el frappe, pero no lo voy a usar porque le voy a poner este que me gusta mucho. Y también he troquelado el, en cartón la parte de arriba del casquete, los ojitos, la nariz y los ojos del casquete también. Y el corazón también lo he troquelado. Aquí está, que lo voy a pegar ahora aquí porque uno lo he troquelado en goma eva y el otro en cartón. Entonces, mira, para que se vaya secando ya, lo que voy a hacer es pegarlo. Así, lo voy a hacer para que se vaya pegando. Porque la goma eva tarda más en pegarse. Por lo menos a mí. Y además se mueve más que un garbanzo en la boca un viejo. Mí, que vaya secándose. A ver, ahí. Y ahora voy a cortar este en cartón y en, y en papel. Que lo he pasado una vez. Pero esta colección, la verdad es que el papel es muy bueno. La verdad es que este papel tiene mucho gramaje. El de la A Ya está. Y ahora vamos a troquelar en papel la crema del casque A mí me gustaría troquelarla. En brillante, pero no sé si voy a tener Mira chicas, ya lo he troquelado, ahora lo que voy a hacer, igual que anteriormente Voy a pegarlo todo sobre su cartón El, el casquete lo he troquelado en negro, ¿vale? Porque como es para Halloween y tal, me gusta el negro Y lo he puesto en negro, y lo voy a pegar Ya Vamos a pegar el vasito Si queréis forrarlo por detrás Se puede igualmente ¿eh? Este lo pego aquí Que también es de caramelito La goma iba, vamos a pegarla aquí que es lo que más tarda en secar. Ahí. ponemos ahí, ahí, ahí, ahí. El resto del cascade, la base. Yo creo que esto está hecho para, para pegarlo sobre una tarjeta, ¿vale? Porque realmente como va por parte, pues... Pero bueno, yo lo estoy montando... Yo no voy a hacer tarjeta porque no me gusta. Sí que me gusta la tarjeta, pero no voy a llenar todo de tarjeta. Así que no lo voy a hacer de tarjeta. Esto ya está pegado. Y ahora lo que vamos a hacer es... Montarlo. Este, mira le voy a poner esto. Esto es un acetato que va estampado, pero lleva un papelito aquí. No es que sea adhesivo, es que para que no se raye ni se ensucie y quede, se vea él. ¿eh? lleva un plástico, oh, que ya le he quitado uno, que lo protege. Ahora voy a por el otro, no es adhesivo ni nada, ¿eh? Uff, quitarle el... Bueno, así mientras se va secando. Me voy a yo y el puñetero plástico no me ha salido. Que lo estoy viendo, pero ni lo puedo ni, ni pinchar. Pues que bien pegado viene. No? además que venga por un lado pues qué mala pipa ponerle esto aquí donde no viene el plástico además es que yo juraría que veo hasta la pompa bueno pues esto se lo voy a pegar aquí en transparente y qué voy a hacer oh yo qué sé porque para quitarle pues qué mala pipa señora ponerle esto aquí porque es que esto no se despega bien vale lo pone en el sitio donde donde no tiene plástico <risas> Madre mía, mira como oh, mano ya me voy, de Pues sellar los dos lados, y ahora en el lado donde no tiene el plástico, va Y le pone, va y le pone la pegatina, no me lo puedo creer mira todo lleno de papeles, y esto pues lo tendré que quitar con alcohol Vaya y vaya que negocio pues, cosa de la barca Esto es de Artemio, de Artemio Madre mía, ¿no? qué mal viene, chicas, no lo compréis, eh ¿te puede creer que esto puede ser, que, te, que tengas que perder un trozo de... <risa> oh, qué bestias Mira, que no. Y además se va a quedar como, como tiene ahí la pegatina. ya trae un... Alcohol. Uh -huh. Alcohol. Uh -huh. Viene protegiéndolo un plástico. La lámina, ¿vale? Y van y le pegan la pegatina por donde no tiene el plástico. Esto es... Le estoy dando acetona, ¿eh? Así que todo puede ser... que lo es, ¿eh? que se le está yendo el dibujo. Vaya, y vaya un negocio que no me he hecho. Mira, que se le ha ido, vamos. A ver, me... O sea que no llevaba plástico por detrás. Mira, se le ha ido totalmente el dibujo. Chicas, no lo compréis, es una mierda. Vamos, pájaro, agua. Va, una parte viene protegida y la otra parte no. Y en la que no viene protegida va y le pegan la mierda de, de la de esta. Esto para que tire un cacho y desperdicie. Claro, plástico. Más plástico. Y después miran por el medio ambiente, me río yo de todo Antes que les vengan pastillado. ¡Sabe! Voy a coger la lámina. Justo es de Artemia, ¿eh? Sí, es de Artemia. Mira, esto es. ¿Veis que.? Que lleva cosas de estas. Pero este trozo estoy dispuesta a perderlo porque no si le dais con alcohol... Bueno, yo le he dado con, con acetona. Si le dais con acetona, el dibujo lo pierde. Vaya y vaya. Vaya y vaya, señora Tartemi. No están por la vos ¿eh? No vaya y vaya, una vez y no más. Dejé de comprar los papeles. Y ahora voy a dejar de comprar la porquería esta. Porque vamos, bueno, desde luego que es una porquería. Vaya y vaya. Mmm, qué mal Pero mal Bueno, voy a hacerlo otra vez Voy a troquelarlo A ver, que no me pille la parte de, de la etiqueta Que ya la he quitado la que queda A ver, a ver Vaya A ver, vamos a ver, a ver Son unos sénicas, ¿eh? dinero, aunque sean un tío Duro rato, duro ganado Madre de mi vida, qué cabrón. de vida. Bueno, pues ya se supone que está troquelada Se supone, ¿por qué no? Porque esto es el troquel por eso Yo decía antes, vamos a... El troquel esto, como que, vaya, es darte, ¿no? de burbujita. No la compréis. Vamos, yo creo que no debéis de comprar ninguna, porque vaya. De modo que le ponen un plástico y el plástico que le ponen... Madre mía. Fíjate para mí. Esto, donde va la pajita, no se, ha, eh, no se ha troquelado. Entonces voy a volverlo a pasar. Ay, no sé, que de verdad, me dan... No me lo creo. Voy a pasarlo alguna vez más. Bueno, se terminó. el troquel ya os digo que si es cartón duro el troquel es demasiado fino y no lo corta y el plástico va pues va a pasarlo más bueno pues esto vamos a quitarle la protección sí, ya lo, ya lo he hecho, lo quiero. también la verdad que si es por detrás se la... pero no se la voy a quitar para que, para que se vea mejor Chuga. ahora entonces esto lo voy a pegar aquí y lo voy a pegar con blog porque esto es acetato. ¿Veis que este es más fluido que el de igual? Pero es más fluido y dura más, no se evapora tanto el alcohol. Y esto lo voy a pegar así. Verdaderamente, no sé cuál es la derecha y cuál es la izquierda, pero yo lo voy a pegar al cual. Eso se quedará después transparente. ¿Veis? No sé si lo veis. Por porque... mira, ¿veis? Y ahora ahí le voy a meter una pajita o un palo de chupachul, muy chiquitito, algo que vaya para abajo ahí pegado. Mientras se seca esto, voy a hacer este, que como yo aquí, eh, esto, la goma eva tiene grosor, voy a ver si esto se queda pegado aquí. Que no lo creo, pero vamos a intentarlo. Porque si no, habría que, habría que sobreponerlo o pegarlo por detrás. Pero vamos a ver si con esto... Y esto más o menos ahí, así. Lo tenemos durante un ratito para que se pegue bien. Ahí. Voy a ponerle... Mira, lleva, lleva para ponerle el ojito, el troquel del ojo. Pero yo no se lo voy a poner porque se lo voy a poner movible. Pero el troquel trae para, para ponerle también el ojito, ¿eh? Vale, a ver si esto sale Sí. Esto iría... A ver, esto iría, por ejemplo, ahí. Y esto. Y esto me sé y esta va a ser la bush. Ah, que hilar muy fino. ¿Vale? Y aquí, entre los dos mofletes, le voy a poner la boca, si es que se quiere poner la boca. Ahí. Ahí, una boca. Tiene mucho pegamento, ¿eh? Pero como se está pegando lo de abajo, esto es las prisas. Ahí. Y estos no son ojos, ¿vale? Estos son los colores. Y ahora... Bueno, vale, vamos a poner los, los Pues igual poner. También creo yo que esto Que esto eran, eran adhesivos Pero no me atrevo porque como lo no más que tengo dos Y esto cu cuesta quitarle la parte de atrás Así que lo voy a pegar tal cual A ver, por ejemplo Uno ahí, así wow. Mira, mira, mira Se me ha dado la vuelta ahí. A ver, Después se queda transparente ¿eh? No le he echado mucho, en verdad Pero, y el otro aquí que No le he echado nada Ahí, ¿ves? Que cuando aprieto se sale. Pues ahí está. Eh, ¿Qué le vamos a hacer más? Pues vamos a ponerle en la fundita esta de la magdalena, el papel de la magdalena. No, no en bolsa. Eso debería de haberlo mirado también. Porque, pues la verdad que esto puede ser una maceta, como puede ser. yo no qué sé. Un cubo, puede poner puede ser lo que quiera. Entonces lo que voy a hacerle, voy a quitar esto de aquí, está, aquí está. Este, por ejemplo, se lo puedo poner ahí. A ver, este ya se ha pegado. Eh, se lo puedo poner aquí. Le puedo poner aquí un cartelito que ponga Happy Halloween, por ejemplo. Esta me gusta. Y se la voy a poner. Se la voy a poner aquí por si le pongo ahí Happy Halloween. O se la pongo en medio. A ver. Es que Happy Halloween es muy largo, ¿veis? Y esta pues quedaría así ah, Me gusta esta por ejemplo Y ponga Happy Halloween Este que le voy a poner Que me gusta Espero que sean pegatinas Esta se la voy a poner Aquí Está muy gracioso Y aquí pues le pondré La pajita y algo más Y ahora pues así y yo solamente le pongo media cañita. Que nunca la corto por la mitad, todo hay que decirlo. Ahí. ¿Veis? Pues por ejemplo esta la voy a meter por aquí. Y le doy un poquito de pegamento ahí abajo y un poquito de pegamento ahí arriba. Y le voy a echar bloc. Y esto hay que taparlo porque este es el logotipo de... De una factura de la luz. Así que luego lo taparé. Que estoy haciendo publicidad y no me la van a pagar. ¿Vale? Entonces, esto se le echa y nada, una mijita de pegamento. Y la pongo ahí. La aguanto ahí un poquillo y ya estaría. Y aquí el poku, Es el poku El Happy Halo. Y se terminó. Pues muchas gracias, Panalisa. Me gustan mucho sus troqueles. Y lo que más me gusta es que con un solo troquel salen tres cositas distintas. ¿Veis? Pues nada, chicas. Si os gustáis, darme un like. Pasaros por la página. De panalisa porque tiene unos troqueles muy simpáticos ya veis y, y muy se puede jugar con ellos y a mí me gusta y si os ha gustado a vosotros pues nada pues pasaros también por, el, por la tienda de panalisa craft ¿eh? y echáis un vistacillo porque tienen muchas cosas y ahora han traído cosas nuevas eh, a mí la verdad es que mmm, la colaboración con ellos me dieron mmm, bastantes cositas troqueles yo también compré ¿eh? y mmm, y entonces, pues, hombre, de bien nacido ser agradecido y aunque haya, haya pasado a lo mejor algún tiempo y aunque estos troqueles no sean de Halloween, a mí me parece que, que son bastante chulos. Eh, ahí tenéis el resultado, ¿vale? Y nos vemos pronto. Gracias, Pana Lisa, por haber confiado en mí. Que nos vemos pronto si queréis. Y gracias por vuestra compañía. Y hasta la próxima. Chao.